La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó para mañana jueves la medida de coerción contra una maestra y su hija, ambas involucradas en conflicto por supuestos celos, donde resultó herida la nombrada Ironelli, quien narra su versión de los hechos. Eh, la situación es que la señora y la hija me cayeron las dos, con lo cual yo tengo... Mi herida en las manos y en esa rodilla tengo el tendón cortado. ¿Pero por qué es que viene la y situación? tengo una lesión permanente para que vengan a poner una medida económica de que de 80 mil pesos a Miami. a mí. Yo no lo quiero. ¿Y por qué es que viene la situación?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 ¿Entonces todo viene por conflicto? por un gobierno? Sí, sí, por, por el marido, por el papá de la hija. Esa es la situación. ¿Tiene una relación con el papá? No, yo nunca he tenido nada con ese señor. A su salida, las involucradas no quisieron mostrar su rostro a los medios de comunicación, por lo que se taparon con fundas plásticas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.